ok mira te filmando estamos filmando bueno oh, chicos este es carpón inmenso acá con dani y La Dani mira que Dani, mira Dani Mirá, no, no. mira lo que es esto Con gr, harinado, sí, siempre la la mira mira mira arranca pero. más grande papá ¡Wow! mira lo que es esto de cabeza, ¿eh? Eh, mirá, mira mirá, mira mira mira mira mira mira mira mira la a ¿Qué? todo va, todo va. ta ta ta ta ta <risa> <risa> bueno, no, no, no. no. ahora vamos ahora vamos ahí va ahí ahí vamos a ver la ch